El Señores, hoy es jueves, jueves de cine con nuestro amigo y amigo calvo y de todo, Darby. Y, y gordo, y gordo. Nuestro amigo gordo. Sí, porque después se casó es así. Señor, ¿ustedes no saben que yo pasé los otros días por la Inver y me encontré a Néstor ahí en una fritura? ¿Eso es bueno? Ah, no, ¿Es que en en tu pueblo? Yo soy supervisor del estado de toda la fritura. <risa> A ver si el aceite está bueno o está malo. Eso fue donde Pepe lo que te contó. Sí, no. Si nuestro amigo Perpeto Chulería, un saludo. Sí. También, señora, hay que saludar al Joel. Señores, uno de los artistas más importantes de San Francisco Macorís. ¿Eh? Tú estás diciendo eh? con burla. Eh, no, no burla, <risa> no. El <risa> Joel <risa> <risa> <risa> es mi amigo, Señores, <risa> ¿eh? <con bula. risa> señor, pero ven acá. Es un talento nuevo. Dime, David, ¿qué tú nos traes hoy? Mm. Un, sa un saludo al George. Eh. Claro. Señores, Señores, Además eh. con David, que hay poco David. tiempo. Uno de los pocos artistas que sale muchísimo en Televisión de artito va a hablar de cine ¿Qué estamos hablando de cine fue <risa> <risa> dando la oportunidad y si sí, dale ¿Qué tiempo me queda ahí? Pa pa minutos. para saber los temas Siete que voy a aportar minutos puedes retirarle el retorno a esto me molesta un poco a, a él le voy a retirarle el, el, el, oh. el, oh. el retorno esto es lo último con exigencia y otra cosa quiere uva quiere manzana uva en navidad ahora eh, un saludo al camarógrafo que es importado de hoy, ¿eh? Ey, muchacho ey, de lo bueno. El único que anda en 2018, un, el, el único camarógrafo <risa> tener que anda bien montado. Sí, sí, sí. <risa> ah, y Papá Juan. Sí, no, eh, Papi Maste, Juan. Perdón, es sonidista, sonidista, sonidista. Master. Ey, Papi no, Juan, que más, aquí muchacho en competencia aquí, bien sí, eh, sí. Bien, señores, antes de entrar con, con el tema de Génesis, que no es mío, es de Génesis. Es mío. El, el irlandés. Esa película que Genesis me metió por eh, Bokinari, como así lo dicen, <risa> uh -huh. pero sí la vimos. Antes de decir que Black Widow salió el primer adelanto, señores. Ya Marvel empezó a, a bombardear eh, con un nuevo adelanto, un nuevo es? trailer. ¿Y no era Falcon? Viene también, viene Falcon, viene Thor, viene no. Doctor Strange. Eh, vienen todos, vienen todos, no te desesperes. Entonces, eh, ahí está a el bro, nuevo mira, avance. Es? Se me Platónica. Para los que se preguntan, Black Widow murió en Endgame, en la última película de Avengers, ¿cómo bien, es posible bien que bien. ella salga eh, ahora viva? Pues déjenme decirles, señores, que esta película trata después de los acontecimientos de Civil War y antes de Endgame. Ya todo el mundo está claro, Tramoya, claro, ¿verdad? Uh -huh. eh, ella se encuentra fugitiva y tratando de correrle al gobierno para que no sea atrapada y enjaulada, como también podemos ver eh, eh, en Endgame, en que tiene que refugiarse en Wakanda. Pero ok, ahí tenemos también eh, nuevos villanos. Eh, para los que se preguntan, ¿por qué después de una película también Pero es, tan, es la historia de ella. Sí, si una película que se trata okay. de ella en solitario. Ella es la protagonista de esta película. Y, y por ahí viene la, viene la trama. Es parecida como a Soldado del Invierno, es por ahí que viene, aquí no veremos a muchos actores. Es posible que Tony Stark tenga un cameo aquí, eh, mm. a pesar de que ya él terminó el contrato. Y si lo graban... ¿Y no supuestamente no retornó? Eh, acuérdate que esto es antes de Endgame. Aunque él murió en Endgame, como es antes, hay posibilidad de que él salga. Okay. Pero eh, aunque ellos graben con él, no significa que pueda salir... Eh, en la película, vamos a ver cómo ellos hacen esos ajustes Entonces ya tenemos fecha de estreno para ella Que será en mayo del 2020 A medida de que salgan más informaciones acerca de esa película eh, Con gusto, aquí se la ventilaremos Tenemos un villano que es Techmaster Y también un nuevo aliado o villano Ya eso lo sabremos después eh, En la película Red Guardian Que es como si fuera el Capitán América ruso o, eh, que tiene que haber como cargo, rojo tiene que haber sí, sí, rojo. Sí, exactamente okay, yeah. ese mismo. Y bien, señores, ya dejando ese tema ahí, de Black Señores, pero disculpen, los no. fans pidiendo saludos, señores, disculpen. Los cobradores. el irlandés, <risa> el islandés, señores. La mejor película del 2019, el Irlandés El sueño se ha encargado de que yo no la vea. <risa> eh, ¿Tú has intentado ver esa película? Sí. Eh, vamos, cuéntame ¿Cómo es tu, tu ¿Cómo, no, no, ¿cómo no, te yo va? La, yo la, eh, la pongo el teléfono en Netflix La pongo, entonces eh, Duro como 7, 8 segundos y me duermo el... Y me duermo, yo la pongo ahí un trípode que tú lo has visto Tengo como 7, 8 tripos. Escocés ¿eh? dijo <risa> que no quiere que vean esa película en teléfono ¿Por? El director de esta película Sí. Es, eh, porque se van a perder la iluminación Todos los detalles de esta película Ah, no, porque la, la televisión de mi casa de la cacúa Todavía no puedo <risa> Cuando Irlanda quiere en la película. de Chino, para estar en Génesis, a la televisión <ríe> sí, de la, arte. No, me... ya, eh, la televisión. Sí, se pero son chinos. Ve dónde Génesis, a ver esa película. Génesis tuvo no, un no, soporte a no, no, tres no, horas no, y media claro, más de claro, esa claro. película. Claro, yo, yo me vi, voy a sentar hoy. Me en comedor Me siento. Vaya tres de La mejor película de la año Ma Ma Mañana vengo yo con un menos Y fue que, es que bien, me fui de Entonces, entonces eh, Tú no has terminado de ver esta película No, no yo empecé viendo ¿Cómo cuánto me... episodio lleva tú? ¿Cómo cuántos intentos? Que no es que, que Empezó y no pudo Yo tengo amigos Que han hecho cuatro Tres intentos Y todavía no han podido terminar de Es que en tres horas y media Hay que ser muy vago Pero no es por las tres horas y media Porque la gente aguanta Hasta cinco capítulos de una serie Hay gente que se termina una serie en un día Ok Tramos, ya no. sí o no Hay gente que se termina una serie un día de 10 lo capítulos Lo que pasa es que el irlandés Cuando tú lo comienzas a ver en un horario que sea nocturno Para tú dormirte Es lógico que te va a llegar o Una película lenta Ahora, Sosa. es una película muy lenta Porque tienes que pensar mucho No no es de Ahora, es de pinga. Cuando, cuando tú no, comienzas a ver la película En un, un momento que tú te concentras bien con ella Es difícil dejar de verla Porque es que es demasiado bueno Cuando, cuando, no, cuando, el película, Oye, cuando comienza Cuando comienza él. Eh, se ve que es dura. Déjenme decirle que esta película es una de las mejores. Una. Salió mejores hoy ya en, la, en la lista de... de, de, de, de, de, de del los, 2019. Del 2019 ya salió. Para mí mejores. es la mejor película. Muchos dicen que Joker. Tú dices que Joker. Yo sí, no creo. Sí. La iluminación, o sea, la colorización. Esa actuación de Robert De Niro está impresionante. No, no, no, de Al Pacino. Yo creo que la de Pacino es la verdadera increíble. actuación. ¿Cómo que, eh, que se llama el otro Robert actor? De Niro, a duras otro, penas, logró mantenerse en pie en ese momento. ¿Cómo se llama película? el otro actor? El Joe Joel Joe en la manera que le la, la hacían las tomas. O sea, en la manera que ese Demasiado. tipo le hacían las tomas, parecía un tipo de la mafia... O sea, el, Demasiado la de... duro de tipo. No, no, la película era muy dura. <risa> Señor, déjame decirle que Joe pexi eh, se había retirado de, de, de hacer películas y yo lo entiendo a sus 76 años todavía estar bregando con esto. Entonces, a él lo convencieron, trataron de que él... No, ¿cómo va a ser Tramoya? No, no, pero yo llegué ahora, sí, ¿qué, pasó? No. ¿qué pasó? No. Eh, entonces, dale, dale, dale. Entonces, él no quería volver al cine, pero por esta película, él volvió, interpretó eh, a Bufalino, eh, uno de los gánsteres de esta película. Esta película no es para todo el mundo. Déjenme decir que esta película no pero es para todo el mundo. Pero tampoco Joker es para todo el mundo. Claro que sí, Genesis, la película... No, porque Joker una... es para, para adultos. No es, no es para adultos <risa> es <risa> una película que tiene ah, una clasificación. Ah. ahora a lo que me refiero con esta película no para pero déjame da, da, déjame darme a entender esta película <risa> de, del irlandés no es para todo el mundo incluso con la popularidad ¿La que con, con, con el director que tiene Martín Scorsese, con los tres actores principales no espérate a mí me cortan el aire <risa> y, y peleamos Déjenme que termine no por favor, señores, no me ya termine. Con los tres actores principales que tiene. Esta película ha causado una sensación, pero es por, por los por las personas que tienen alrededor de esta película, no por la película. También por la historia que por la historia que trata. ¿Mm? Pero es? no es como dice Genesis que Robert De Niro hizo una interpretación excelente. Excelente, hizo Robert una, De Niro. Un, una interpretación normal. Ya. ¡Adiós, Hasta ya. mañana. ¡Me acordan a David! <risa>